Siente ser amor en ti. Yo sé bien que estás pensando en mí. Hoy lo sentí. Es que te amo, mi vida. Solo tú me haces.